Estoy es que andan me sí, sí, sí, sí. Bueno, os presento. Os presento Risky Navango. Es un juego muy divertido y es.. <risa> bueno, os presento el Risky Es un juego muy divertido educativo que enseña los peligros de los aludes en este caso el alude de Lavango y espero que os guste apoyarlo desde Bercani o desde donde queráis y, y de verdad ¿eh? apoyarlo y bueno ¿No? Sí <laughs>